Bienvenidos a una nueva conferencia organizada por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, la Casa de la Libertad. Hoy queremos responder a una pregunta muy particular. ¿Hacia dónde evoluciona el movimiento progresista en Estados Unidos? Hablaremos de los orígenes del movimiento progresista y su impronta hasta el, hasta el presente, básicamente. Y, lo que me imagino que va a generar bastante duda ante los que nos estemos viendo, qué últimas tendencias hay en la izquierda de este país. Soy Will Ogilvy, Vega de Sebane, coordinador de Asuntos Globales en el EPRI de la UFM y es un placer acompañarles. José Carlos Rodríguez, que es nuestro invitado de hoy, nos hablará, por tanto, de todos estos temas tan interesantes y la verdad que sin esperar más quería invitar a José Carlos a que se una con nosotros a la conversación muy bien pues si quieres empezamos eh, porque todo el mundo hablamos de no se habla mucho del progresismo y de el, los últimos momentos de la izquierda en Estados Unidos que ha sido muy bollantes no y muy ruidosos a lo mejor los últimos cinco años sobre todo con la llegada de Trump eh, pero a lo mejor algunos de los que estén viéndonos en casa puede que no sepan eh, cuál es su origen entonces si quieres, antes de que te dé pie, a que nos hables un poco sobre el origen y de ahí podamos encauzar la conversación. Bueno, pues me preguntabas los orígenes del movimiento progresista en los Estados Unidos. Por movimiento progresista eh, nos referimos a un, a un periodo muy, muy específico y un movimiento muy específico que es, está en torno a finales del siglo XIX, comienzos del XX uh -huh. y que políticamente podemos identificar sobre todo con Teddy Roosevelt y, bueno, y también con, con Wilson, ¿no? Wilson y Roosevelt serían los quienes han encarnado en la política ese movimiento. Si hay que explicarlo de forma sucinta, yo mencionaría dos aspectos, ¿no? Uno religioso y otro más ideológico, aunque todo está relacionado, por supuesto. Eh, y lo de religioso es importante porque muchos movimientos, eh, digamos, puramente políticos, tienen también una base religiosa y eso es es fundamental para poder entenderlos. ¿no? En el caso del movimiento progresista, su origen está en lo que se conoce como el pietismo, ¿no? que es un movimiento religioso que habla eh, de la salvación por un encuentro con Dios durante la vida. ¿no? Es esta, esta idea que oímos de cuando en cuando de, de be born again, ¿no? de, de, de ser nacido de nuevo. Bueno, pues. Es la idea de que tú tienes un encuentro con Dios que te, un poco te libera de tus pecados y entonces te da una segunda oportunidad, etc. Eh, y renaces con, esa, con la voluntad de cumplir todos los designios de Dios. ¿no? Eh, dentro de esos designios está no solamente no caer tú en el pecado, sino evitar que los demás a su vez caigan en el pecado. Con lo cual ya vemos que entra esta idea de reformar a los demás, ¿no? el, el comportamiento de los demás. Por otro lado, es un movimiento posmilenarista. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tiene como función, tiene como idea preparar el mundo para la segunda llegada de Jesucristo. Esto encaja con lo que se conoce como el, el Evangelio social, que es eso. O sea, Hay muchas injusticias en el mundo. Vamos a eliminar las injusticias para que el mundo esté preparado para esta segunda venida de, de Jesucristo. Esa es, digamos, la base religiosa de lo que luego es el movimiento progresista. El contraste serían lo que podríamos llamar los litúrgicos, básicamente los católicos y una parte de los luteranos, ¿no? Mientras que para el pietista la, el individuo es el que es, se salva no según su comportamiento, irá igual a, a qué denominación pertenezcas. Para los católicos y una parte de los luteranos pues la iglesia participa en la gestión de la moral pública lo cual incide más en, el, en la confianza de las instituciones y no y no tiene un elemento tan radical o tan eh, presto al, a la revolución como el pietismo eso sería uno de los elementos vale el otro elemento eh, ideológico sería el darwinismo y nosotros oímos darwinismo y pensamos enseguida en William Graham Sumner y esta idea de que eh, eh, la sociedad bueno pues solamente eh, salen adelante los mejores individuos y selecciona los, la supervivencia de los más aptos y demás. Pero esa es una corriente en el fondo muy minoritaria dentro del, del darwinismo. La corriente mayoritaria no habla de la salvación de los individuos sino de la sociedad, y dice lo siguiente. El hombre es el único animal que entiende lo que pasa y que es capaz de controlar su, propio, su propia evolución. ¿no? Y entonces, bueno, aquí está. Si, si tenemos la capacidad de controlar nuestra propia evolución, podemos hacer cualquier cosa. Como además la naturaleza del hombre cambia con el tiempo, y lo sabemos por Darwin, digo, todo esto dentro de, de lo que es el algoritmo social, pues podemos incluso crear un nuevo hombre, ¿no? Un nuevo hombre que será como, como, como un brick, ¿no? Como, un, como una, un elemento constructor de la nueva sociedad. Y entonces, bueno, estas son, digamos, las dos bases del de, eh, pensamiento progresista. ¿En qué lo vemos? Bueno, por ejemplo, eh, Wilson decía que si la naturaleza del hombre es mudable, se puede cambiar. Eh, y el Estado es un agente moral, ¿no? es un agente moral, y es la encarnación de Dios en la tierra, porque es una cosa, es una idea que toma Wilson de Hegel y que es muy típica también de la época, pues la Constitución no tiene mucho sentido, porque la Constitución habla de separar los poderes, de limitar la, la, la acción del de gobierno, y, y para él pues, era un, la separación de poderes era un grave error, ¿no? Porque lo que queremos precisamente es tener un gran agente. Moral, que es el Estado, y que entre en la sociedad y haga cambios, ¿no? ¿Qué elementos han quedado de, del movimiento progresista en los Estados Unidos? Bueno, uno de ellos eh, es la prohibición, la prohibición de, de consumir y, y vender alcohol, eh, que se impuso, fracasó y, bueno, hemos salido de eso hasta cierto punto porque tenemos todavía toda la lucha contra el tráfico de drogas y demás que eh, ha quedado el voto femenino, aunque eso es por, por cuestiones eh, de índole entre religiosa y política, porque ellos sabían que en, en las mujeres eh, católicas no participaban en asuntos políticos, se dejaban a los hombres y ellas no votaban, ¿no? sin embargo las mujeres pietistas sí, entonces favorecieron el voto femenino por este motivo. También se ve en la, en la eugenesia, ¿no? que es un es esta idea de eh, que toca perfectamente con lo que decía, que es el darwinismo, de mejorar la, mejorar la sociedad a base de mejorar la raza y determinar quiénes pueden eh, reproducirse y quién no y demás. Eh, básicamente, eso es a grandes rasgos lo que era el movimiento progresista en los Estados Unidos en el arranque del siglo, del siglo XX, ¿no? Finales del XIX y comienzos del siglo XX. Hay más elementos, pero, pero yo creo que podemos ir ya, eh, si quieres, a, a, a tratar otros asuntos. Yo, pues, sí. no sé, la, la influencia de la Primera Guerra Mundial, o en fin, lo, lo, un poco lo que, tú, lo que tú vayas viendo. Antes, antes de que le metas al pie al acelerador, eh, te quería hacer una pregunta, porque yo con, con mis alumnos en relaciones internacionales vemos la diferencia grande que hay entre Roosevelt y Wilson desde un punto de vista de política internacional, ¿no? Y de hecho, Teddy, me refiero a Teddy, Teddy Roosevelt y Wilson, tienen una relación muy complicada y, de hecho, el partido progresista ¿no? que, que, que, que genera Roosevelt, si no me equivoco, consigue, consigue no, no, ahora no me acuerdo exactamente cuál fue la cifra, pero se presentan los tres partidos a las elecciones y, al final, bueno, pues pasa lo que pasa. ¿no? Pero quería preguntarte antes de eso, ¿qué similitudes o qué diferencias ves entre los dos? ¿no? Porque uno es republicano, el otro es demócrata, por aquel entonces… Antes de que, porque creo que lo que has dicho puede sorprender a mucha gente que esté en casa, eh, sobre todo el componente tan religioso porque casi no se ve. Ya eso, ahora cuesta un poco más eh, verlo. Si bien para un europeo los presidentes norteamericanos siempre parecen muy religiosos porque citan la Biblia y constantemente citan a Dios en los discursos también, eh, puede, puede sorprender, ¿no? en, en, con la actual administración que hay, ese inmenso cambio que ha habido. Claro, ha pasado más de 100 años, evidentemente ha habido cambios. Pero antes que vayamos a eso... ¿tú, ¿Hay alguna diferencia que tú veas ahí, eh, en el principio, entre ellos dos, ¿no? entre el, de, el de Partido Demócrata y el Republicano? Bueno, es que o sea, es justamente un momento en el que hay un cambio fundamental en el sistema de partidos. Ha habido varios sistemas de partidos en los Estados Unidos. Hay un momento de cambio porque claro, el, el, el Partido Republicano, que es el continuador de, del partido Whig el Partido WIC, que nunca llegó a, a, a la presidencia, pero bueno, el Partido Republicano eh, es un partido partidario de la acción de, de, del gobierno federal, de lo que se llamaba entonces las mejoras internas, que podemos eh, asimilar a las inversiones en infraestructuras, básicamente. También favorecía la inflación para, precisamente para poder eh, allegar recursos al, al gobierno federal. Y, y, la, y el proteccionismo. ¿no? Mientras que el partido demócrata era el partido de los derechos de los estados eh, y era el partido de, de, que defendía los derechos individuales, con un grave, eh, una grave excepción en el caso de, de, de la esclavitud. Algunos demócratas defendían y otros no. Eh, estaba a favor del libre comercio, estaba en contra de, de que hubiese un, un banco central, etc. Ese era un poco el sistema que había antes de que cambiase con, con eh, Brian, que fue candidato demócrata durante dos o, o tres eh, elecciones, yo creo que dos, dos elecciones, y fracasase las dos. Ahí el Partido Demócrata eh, entra a este movimiento progresista y se convierte fundamentalmente en otra cosa, ¿no? Uh -huh. eh, el Partido Republicano mm, también tiene un, un elemento de, eh, progresista que se ve eh, bueno, pues claramente en, en Teddy Roosevelt. ¿no? Roosevelt eh, es, es el gran icono progresista eh, y, y bueno él es un poco el que introduce ese, esa tradición, que luego continúa, ¿eh? continúa en los años 40, 50... Eh, incluso 60 y luego ya prácticamente desaparece, ¿no? uh -huh. con, con, con, bueno, el Partido Republicano va, va, va cambiando poco a poco. Y luego con respecto, a, bueno, también hay, hay otras historias que hay, que hay que ver un poco detrás, ¿no? Y es, y es eh, que entonces ah. había grandes con, conglomerados de empresas que tenían una relación muy estrecha con, con los políticos y con los presidentes. O sea, podemos... Identificar a Gruber Cleveland con J.B. Morgan, a McKinley con Rockefeller, que eran dos grupos casi contrapuestos, ¿no? De Nova Teddy Roosevelt con, con J.B. Morgan. William Taft está, que es quien, quien su, sucede a Roosevelt, está relacionado con Rockefeller, él. Eh, es decir, que, que también este elemento de, de quién financia las campañas de quién y, y quién apoya financieramente a un candidato o otro, pues tiene su importancia. Roosevelt abandona la presidencia, eh, se queda eh, Taft, Taft se, se echa en manos de, del grupo Rockefeller y entonces mm, en eso no, él no lo puede aguantar, aparte de dif diferencias también ideológicas que las había. ¿no? entonces, financiado 100% por J.M. Morgan, se presenta como rival de Taft dentro del ámbito republicano. Por un lado, el partido republicano con Taft y el progresista con Roosevelt. Y por otro lado está otro hombre también de J.P. Morgan, como es eh, Woodrow Wilson. ¿no? En fin, que aquí hay cuestiones eh, ideológicas, pero también se, se mezclan con otras cuestiones, digamos, mucho más eh, mundanas ¿no? y, y del día a día. Ok. Y José Carlos, que hay algunos momentos, o sea, nos has explicado el origen, yo creo que lo he entendido perfectamente. ¿Qué otros momentos crees que son claves, ¿no? para entender el progresismo de hoy a lo largo del siglo XX? ¿Hay algún momento o sucesión de momentos que te parezcan importantes por cambios que se suceden en las ideas eh, que, que bueno, deberían? ¿no? A ver. Eh, eh... Tú pues fíjate, estamos hablando del comienzo del siglo XX, pero quizá podemos incluso avanzar, ¿no? Uh -huh. eh, fíjate cómo eh, eh, el pensamiento en Estados Unidos se nutre básicamente de Europa. En un primer momento, de Alemania, finales del XIX, comienzos del XX de Alemania, ¿no? El propio Wilson, que, que seguía a los padres fundadores, luego bebe en Alemania de, de, de Hegel y, y cambia de, de forma de, de pensar, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, y durante la Segunda Guerra Mundial hay un, hay un, éxito, hay un éxodo masivo desde, desde a Europa a los Estados Unidos y eso provoca un cambio fundamental ¿no? en, en las tradiciones políticas de los, de los Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy libre, con muchísimos medios para, para los eh, intelectuales, grandes universidades. Estas universidades se nutren de, de, de, de toda esta gente procedente de, de eh, Europa y entonces ya ahí propiamente no se puede hablar de un pensamiento americano sino más bien de un de un pensamiento común ¿no? entre Europa y Estados Unidos un diálogo eh, y, y ya hay todos los, todos los cambios que, que Europa está sufriendo pues tienen su, su reflejo inmediato en los Estados Unidos y al revés ¿no? todos los avances o bueno, los cambios ideológicos que se producen allí acaban volviendo a, a Europa. Entonces eh, ya es más difícil hablar de, de, un, de unas características propias de los Estados Unidos. ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, en los años 30 eh, se empieza a gestar lo que se conoce como la Escuela de Frankfurt, esa escuela llega a los Estados Unidos, especialmente por Marcuse, pero también por otros autores, y, y, y ya, ya está ahí una semilla que nace en un sitio, pues florece en otros, ¿no? como es el caso de los Estados Unidos. Sí, Entonces el... bueno, En ese diálogo, yo no sé si quieres hablar de, de, de algún momento en, en particular. Sí, yo estoy recordando una de las palabras... Glenn Cox siempre dice que, hay, que se habla de la escuela austriaca, pero él siempre dice que en realidad hay tres escuelas austriacas. ¿no? Está la escuela austriaca de economía, que es la que todos nos referimos constantemente, no. Pero luego está la escuela de psicología, que es sí. importantísima, además para todas las ideas en política también. Freud va a tener muchísima influencia en muchos de estos autores. Y luego está la escuela austriaca de relaciones internacionales con eh, Morgenthau y autores de este tipo que emigran en la década pues, poco después ¿no? del de, de, fin de la Primera Guerra Mundial, en los años 30 y 40 empiezan a tener más influencia y más comentarios en Estados Unidos. Pero la Escuela de Frankfurt me parece un tema interesante porque, en cierta medida, se puede entender los años 60 mejor con ese choque de ideas que se está produciendo después de la, de la, primera, de la Segunda Guerra Mundial perdona, y eh, pues, después de años en estas universidades dando clases y las ideas empezando a permear un poquito más, podemos entender eh, mucho de lo que sucede en los años 60. Pero has hablado de la escuela de Frankfurt, quería que me mencionaras que, que lo desarrolles un poco, ¿no? ¿Cuáles realmente las consecuencias de esta, de, de esta migración? Has dicho que ahora tenemos un espejo un poco, ¿no? Ya no es un pensamiento americano tan propio, ya es una conversación eh, entre los dos lados, pero ¿qué consecuencias tiene esto para pues, el pensamiento político, por ejemplo, en Estados Unidos? Pues mira, sí, yo creo que, sí, si no te parece mal, Podemos eh, dar un par de pinceladas que expliquen cómo surge esta escuela y yo creo que ya a partir de ahí lo vamos a, a entender mejor. Sí. Eh, de, en, en la Primera Guerra Mundial eh, surge esta idea de que, oye, hemos, hemos controlado a la economía, ¿no? hemos sometido a la economía a una economía de guerra, pues podemos seguir con el mismo modelo cuando llegue la paz. ¿no? Esa, esa idea de... Eh, eh, bueno, acaba siendo demolida, la verdad, y con un impacto brutal por Ludwig von Mises cuando hace su crítica a, al socialismo. Pero mmm, hay otras cuestiones que también eh, inciden en la, crítica, en, la, en la crisis del socialismo. Una de ellas es que todas las predicciones de Marx no se cumplen. No hay cada vez una población de, de proletarios cada vez más grande y que cada vez tienen, tienen, son más pobres. ¿no? Ocurre exactamente lo contrario. Es decir, to, todas las profecías de Marx acaban por no funcionar. Otro elemento importante es la crisis de la, la Gran Depresión del, de 1929. Parece que por fin el capitalismo ha llegado a esa crisis que lo hundirá definitivamente y que demostrará que el camino correcto es el que ya se ha iniciado en Rusia. De una economía sometida a la razón, ¿no? de ordenada y demás. Pero el capitalismo resurge con toda su fuerza. ¿no? La Segunda Guerra Mundial, bueno, pues es absolutamente devastadora para todo el mundo. Pero oye, ves, ves a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y, y, es, y es un poder económico y, un, y un, una capacidad para seguir adelante eh, brutal. Incluso Gran Bretaña también. Luego parece que las democracias liberales y capitalistas pues están por todo lo alto. Todo esto incide en, en una sensación de crisis ¿no? y, en, y en la idea de que el marxismo no, no, acaba de, no acaba de funcionar. Y entonces es cuando empiezan una serie de, de autores alemanes en una traducción alemana eh, empiezan a, a plantearse si... Eh, si no habrá que darle la vuelta, ¿no? Si, no, si, si no ocurrirá que, que, bueno, pues a lo mejor el marxismo no es, no es el camino, a lo mejor la, solamente la economía eh, no, no es a lo, que, a lo que hay que mirar. ¿no? Por ejemplo, eh, se ve que el pueblo ha sido, eh, Marcuse dirá que, que el pueblo ha sido comprado ¿no? por el capitalismo, es decir, eh, el capitalismo es eh, absolutamente es, es, es un sistema que, que nos tiene a todos arrojados, pero como tiene esa capacidad de generar riqueza, pues ha comprado a, a, a los proletarios mm. que se sienten cómodos y bueno, conviven con este sistema. Lo que piensa la, la escuela eh, de Frankfurt es que es necesario un socialismo distinto. Un socialismo que no confíe en la acción del pueblo, porque el pueblo ha sido comprado, sino que confíe en, en la acción de los intelectuales, por un lado, y de grandes líderes políticos y sociales, eh, por otro. ¿no? Y bueno, también es, esa, esa incidencia en el papel de los intelectuales viene de ahí, ¿no? de que la vieja confianza en la que las, la miseria de las masas proletarias provocará necesariamente un, una revuelta contra el sistema. Eso está claro que no va a pasar. La, la, la vía de la socialdemocracia, con el gran ejemplo de la socialdemocracia alemana, muestra que eh, siguen un camino pues, incrementalista, de mejora de, de las condiciones de vida, que no les sirve, no les sirve porque ellos están pensando en, en echar abajo el sistema y sobre, ese, y sobre las cenizas construir un sistema nuevo. Bueno, eso es un poco el, el, el origen ¿no? de, de lo que se conoce como, como escuela de, de Frankfurt. ¿Qué rol juegan? ¿no? Porque has hablado del papel de los intelectuales, has hablado de, de la importancia de los líderes políticos para la escuela de Frankfurt, pero hay otro elemento que me parece fundamental y que me gustaría saber tu opinión. ¿no? ¿Qué rol juegan los desencantados en este sistema? ¿No? Los desencantados, eh, ¿te refieres a, a, a los que los que quedan como fuera en los márgenes de la sociedad? Sí. Bueno, eso es fundamental. eso es una idea muy importante de, de Marcuse, ¿no? Mar Claro, tú has mencionado, has mencionado a Sigmund Freud y eso es fundamental. Freud sí. es fundamental. Es curioso cómo Freud, si, si uno sigue su trayectoria, eh, básicamente eh, toda, la, toda la, la profesión científica le da la espalda a Freud y considera que sus ideas son eh, absolutamente rechazables y no tienen ninguna base hasta que él se junta con otras personas que bueno, le siguen y es cuando se produce esta, esta expansión ¿no? de, de, de, de las ideas de Freud por toda Europa. Eh, el marxismo se, se da cuenta de que el viejo mecanicismo economicista no funciona, y entonces busca otras referencias. Lo busca en la cultura y lo busca en la psicología. Lo, lo que dice Marcuse es que el capitalismo, con su incidencia en, en la racionalidad, eh, nos, nos somete a todos una especie de grilletes para, para los que no todos estamos mm, eh, preparados. Y entonces, a partir de ahí, saltan los que, los que bueno, pues son como fallos del sistema, ¿no? Como gente que salta ¿no? y que son pues, los inadaptados, eh, los locos, los, incluso los criminales, es decir, todo, toda esa parte de la sociedad que está como fuera, por un lado es subproducto del sistema capitalista, pero por otro lado, eh, Marcus los abraza porque son la esperanza ¿no? un poco de, de, de, de, de cambio social. ¿no? Entonces, ¿no? realmente es, un, es uno de los elementos. Eh, clave en, en, en, en el pensamiento de, de la izquierda en, en estos momentos. Y sí, también yo estaba apoyándome un poco en las ideas de Ángel Rivero, que además lo habéis invitado varias veces al Instituto Juan de Mariana, uh -huh. y es una conferencia fantástica de él que se llamaba Nuevos y Viejos Movimientos Sociales, o una cosa así, ¿no? y él lo que estaba contando es cómo... Eh, como cuando la palanca de cambio ya no la consigues con el proletariado y de hecho las revoluciones eh, comunistas se, se consiguen en sociedades agrarias, eh, no proletarias, ¿no? Pues en China, la Unión Soviética y demás. Él dice, o él, lo que argumentaba ahí en el Juan de Mariana, me acuerdo de decir, claro, para, para encontrar ese cambio, ¿quiénes van a ser ahora? Pues aquellos que no se sienten representados por el sistema, aquellos como apoyándose bien dentro de las ideas de Marcuse, ¿no? de, que están fuera. Y entonces, bajo aquí empiezan a aparecer un montón de movimientos como puede ser el ecologista, el feminista hay muchísimas cosas que van surgiendo que por A o B no están contentos con el status quo y es, estos parecen que pueden ser una palanca de cambio eh, que a día de hoy no sé si es debatible si lo es o si no, no pero es un poco cómo se cambia y cómo empieza, que es lo que quería hablarte no, eh, todo el sí. tema de, de, de políticas de identidades esto es, esto es así, o sea, lo, lo que hay es una fragmentación del marxismo, no, había un marxismo porque había un profeta y luego su, su, toda su cohorte de, de exégetas, pero sobre una base, insisto, muy mecanicista y, y, y muy clara. Esa base está claro que no funciona y entonces saltan de la economía a otros campos, saltan a la, a la psicología de lo que hemos hablado y saltan a la cultura. Y entonces eh, se produce un, un proceso de búsqueda, ¿no? No, no en el sentido individual, como yo lo decía, que también, o sea, Marcuse hace, hace este análisis, sino en un... En una, en, en un eh, lo que se hace es aplicar esta misma metodología de crítica. Al final el marxismo se, se, se convierte en una metodología crítica, ¿no? De la sociedad se lleva del mundo de la economía al de la cultura y entonces se encuentran eh, grupos que bueno, pues quizá no tienen eh, protagonismo o, o el mismo protagonismo que otros o que eh, históricamente han tenido menos, menos importancia o lo que fuera y entonces se reinterpreta, primero ¿no? se, se identifica pues, a ciertos países y a ciertas razas con eh, la cultura occidental y por tanto con la democracia, el capitalismo y demás y entonces, por contra, se busca a otros grupos que puedan ser de palanca, ¿no? Servir de palanca, de enfrentamiento frente a las culturas occidentales. Y ahí es donde entra, pues, eh, esta búsqueda de grupos raciales, étnicos, o incluso se lleva al campo de un supuesto enfrentamiento entre hombres y mujeres, ¿no? Se dice que eh, la sociedad... Occidental en realidad es una cultura eh, esencialmente machista, que lo que hay es un patriarcado, que la mujer siempre ha estado sometida, arrojada y demás, y entonces se lleva el mismo esquema de, de oposición, de tesis y antítesis, ¿no? de, y, y, y se lleva al campo de, de bueno, hombres y mujeres. ¿no? Por eso la nueva ola feminista eh, que esencialmente pues lo que hace es eso, es decir, asumir la metodología marxista de que hay eh, oposiciones necesarias entre grupos y a partir de ahí pues hacer su, su análisis y su llamada a la acción, porque todo esto desemboca en, en, en utilizar esos argumentos como palanca para un cambio social. Sí, a mí me recuerda muchas veces cuando se oyen repetidos ¿no? los argumentos de Foucault y de todos estos autores eh, me recuerda mucho a, al primer libro de la República de Platón en la que Trasímaco le dice a Platón que la justicia no es más que lo que dicen los fuertes, ¿no? eh, con lo cual eso lo que indica es que eh, realmente la justicia como en sí no existe y que lo que hay son estructuras de poder hechas por los poderosos para justificar su poder y eh, conseguir obediencia ¿no? eh, para que la gente siga las leyes. En cierta medida yo opino que la República es una contestación a eso, que realmente la justicia universal sí que es algo que existe y es lo que Platón intenta demostrar ante el resto de los, de los libros. Pero si, si hemos hablado de la escuela de Frankfurt ¿no? y, y un poco de sus consecuencias y resultados que tiene, ya nos hemos adelantado, yo creo, ya estamos entrando con comodidad en el siglo XX. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves hoy? ¿no? O sea, ¿Cómo está el panorama eh, del movimiento progresista hoy? No sé si quieres hablarlo en general o de la administración ya de Biden, si le quieres poner eh, caras y nombres, eh, pero quería saber qué opinabas tú de, llegando mm. ya al presidente, ¿no? Bueno, pues, fíjate, yo creo que hay un, hay un elemento mm, eh, curioso en el movimiento progresista hoy y es el siguiente, o sea, es, es un movimiento colectivista, de eso, de eso no, no cabe duda y, y digamos que nos, nos mete a todos Dentro de sacos que ellos pueden manejar políticamente. ¿no? Pues eres hombre o mujer, eres blanco, o eres indio, o eres negro, o, o lo que sea, ¿no? Siempre o perteneces a este país o a este otro. Pero mmm, yo lo que hay. Eh, y de eso no me he dado cuenta hasta recientemente, hay una mirada al, al individuo. Una persona, cualquiera de nosotros, bueno, pues es lo que es, o sea, su propio físico le, le, le, le hace ser quién es, sus circunstancias familiares, sociales, lo que él, va, él o ella va, van aprendiendo, su experiencia, bueno, pues hace de cada uno de nosotros lo que somos, ¿no? Es decir, una persona siempre, siempre es, un, es un ser muy complejo, pues porque tiene muchas capas, tenemos muchas capas y, y demás. Ellos lo que hacen es borrar todo eso y eh, convierten al individuo en una, en, en una cosa muy sencilla ¿no? hay una nueva mirada al individuo pero, pero no para admirar su, su riqueza y su variedad sino para convertirlo en, en, en algo muy sencillo ¿no? tú, es que eres, tú eres una mujer por ejemplo ¿no? y entonces eh, tienes las características que nosotros pensamos que tiene que tener una mujer, que son estas. ¿no? Y, y, o eres un, eres, yo qué sé, eh, eres un negro en los Estados Unidos y entonces tienes que pensar de esta, de esta determinada manera porque eh, tu, tu color, el hecho de ser una persona racializada, como dicen ellos, ¿no? te convierte en A, B, C, D y. y, y y en el fondo es brutal, es decir, eh, eh, se borran todas las diferencias entre individuos. Eh, el individuo acaba siendo algo que, que no es por sí mismo, sino por circunstancias que no controla. Eh, eh, en el fondo es una forma de deshumanización que, por otro lado, hemos visto en, en, en muchas ocasiones y nunca en los mo momentos más brillantes de, de la historia, ¿no? pues eh, un campesino ya no era un campesino, ya ni siquiera un campesino, era un kulak. Y entonces ya se podía hacer con él cualquier cosa porque era un kulak, ¿no? O una persona ya no era eh, el, el médico de la calle, no sé qué, de Hanover, sino que era un judío. Y entonces, claro, ser un judío ya es otra cosa, ¿no? Y ya, ya, es, ya entra dentro del engranaje de lo que puede hacer el Estado con él según sus intereses políticos. Y estamos en. Y eso son formas de deshumanizar. Y estamos exactamente en lo mismo. Y, y, y el tipo de mensajes que vemos desde la política. Eh, hoy, desgraciadamente, desde el Partido Demócrata, que es un partido que ha cambiado mucho, ¿no? uh -huh. eh, Son exactamente esos. No desde, desde por parte del pobre Joe Biden, que es eh, políticamente más moderado. Pero que además no está ahora mismo en condiciones de, de decir ningún tipo de, de discurso, ¿no? Con que diga unas cuantas frases seguidas, eh, pues ya, ya tiene suficiente. Pero si sí de, de Kamala Harris. Kamala Harris eh, asume esa, esa ideología identitaria que borra ¿no? a, los, a, a los individuos y los convierte en objetos del pim-pam-pum político. Uh -huh, uh -huh. Vale, pues tengo aquí dos o tres preguntas más. Si el público me deja, te las voy a lanzar. Eh, pero te voy a empezar con una que reconozco el nombre con una mía, que se llama María Alejandra Orellana. Ella pregunta, ¿no? dice, yo quisiera hacer eh, una pregunta más relacionada con la actualidad. ¿Cree que esos movimientos progresistas con tendencias marxistas tienen el potencial de adoptarse a nivel mundial? Bueno hasta cierto punto en parte es así, es decir, eh, las instituciones políticas siempre se rodean de una ideología, ¿no? una ideología en términos muy amplios, porque tradicionalmente de lo que se rodeaban era de una religión, eh, entonces toda, toda institución nunca, nunca se presenta de forma desnuda, es decir, Siempre se rodea, se viste, se viste con algún ropaje. Seguramente porque eh, el hecho de que mm, yo mando y tú obedeces es suficientemente brutal como para no poder presentarse de forma desnuda, digamos, ¿no? Entonces necesitan, necesitan de ideologías. Por ejemplo, poner un ejemplo de mi casa, ¿no? De Europa, la, la Unión Europea. Pues la Unión Europea acuña una serie de ideas que llama los valores de la Unión Europea. Esos valores de la Unión Europea no son más que una ideología que necesita para autojustificarse, ¿no? Frente a la existencia de, de entidades reales como son los estados, los pueblos que votan a los gobiernos de esos estados y demás. Si esto es así en términos generales y ha sido desde el origen de los tiempos, no digamos con instituciones que pretenden ser instituciones de gobierno mundial. Claro, en, es, en ese caso tienen que buscar algún asidero ¿no? ideológico que, que, que les justifique que, nos, que cuando nosotros pongamos el, el telediario no, no nos llevemos las manos a la cabeza, pero este señor que está diciendo, ¿no? sino que digamos, ah, es la ONU y la ONU tiene su función de no sé qué, o es, en fin, poner la institución internacional que tú quieras. Y um, las ideologías identitarias tienen enormes ventajas para, para los, las instituciones que buscan un carácter global. Y es que rompen, eh, el, digamos, la razón de ser o la razón histórica de, de las sociedades normales, tradicionales, de los estados, ¿no? A un Estado tiene su propia historia, tiene sus propias instituciones y, y, y las instituciones más globales quieren romperlas, quieren quedar por encima de ellas. ¿Y cómo lo hacen? Pues necesitan algún tipo de ideología que les sirva de arieto. Por eso se habla, yo soy muy crítico con, con la palabra globalista y, y en general cuando yo oigo a alguien hablar de globalismo me, me, me pongo a cubierto, ¿no? Pero, pero algo de razón tienen, es decir, eh, es verdad que ese tipo de instituciones, insisto, necesitan un, un, un acervo ideológico con el con el que eh, vestirse y, y presentarse eh, ante la sociedad y que les iba de ariete contra otras instituciones más históricas, no, no diré naturales, pero no más históricas, como pueden ser los estados, ¿no? Y esta ideología identitaria encaja bastante. Uh -huh. la, la siguiente pregunta que tengo es también de otro alumno nuestro del de EPRI. Eh, tenemos mucha gente que nos visita los canales de todos lados, pero nuestros alumnos siempre son los que más quieren entrar al debate. Y este se llama Pablo Rosal y nos te pregunta algo muy relacionado con lo que le ibas diciendo, pero a lo mejor puedes hacer un poquito más de, de, de zoom en ello. ¿no? ¿Por qué cree que los movimientos progresistas son tan atractivos para la gente? porque definitivamente es lo trending hoy en día, nos dice. ¿Que, que ¿Por qué son atractivos? Sí, ¿por qué son tan atractivos los movimientos progresistas? Porque es lo trending, dice siempre, ¿no? O sea, yo soy consciente, eh, pues por ejemplo, con la mayoría de la agenda que tienen, entran en, en la universidad muchas veces con una agenda totalmente progresista sin darse cuenta que han sido inculcados, ¿no? eh, sí. O sea, se les presenta como estos son los problemas del mundo en realidad sí. y y no es ideología, ¿no? Es, no, son... no, es, es lo que hay. Es lo que hay. ¿Por qué? Bueno, pues no tengo una respuesta sencilla para eso, porque yo creo que hay varias, ¿no? Una de ellas, que también habría que preguntarse por qué es así, pero bueno, una de ellas es que es, la, la, es lo que han adoptado los medios de comunicación, la mayoría de ellos, como ideología eh, propia. ¿Por qué? Seguramente porque desde el poder es la ideología que, es, que se ha adoptado. Entonces hay una transmisión ¿no? desde el poder a los medios de comunicación y de ahí eh, a la sociedad. Pero hay más cosas. Eh, fijaos cómo este tipo de ideologías identitarias eh, tienen, un, tienen la misma estructura, ¿no? una estructura en la que hay, no hay una armonía de intereses dentro de la sociedad, hay eh, grupos específicos con intereses específicos y que son contrapuestos, pues hombres y mujeres. Resulta que los hombres y las mujeres estamos conviviendo día a día, siempre, y ahora nos, nos quieren convertir en, en, en, en realidades completamente distintas y opuestas. ¿no? Bueno, pues eh, la estructura de estas ideologías es siempre la misma, hay dos realidades que son contrapuestas, una es, eh, ha sido tratada de forma injusta eh, históricamente, la otra es la que ha tenido el poder y, y, y ha devorado siempre y, y siempre ha mandado. Y es, si, si os fijáis, es un planteamiento de barrio sésamo, es decir, de, es un planteamiento extremadamente sencillo, muy fácil de entender. No todos entendemos que siempre hay un malo, y, y un bueno, ¿no? Todos hemos visto los guiñoles, ¿no? En, en, en el que hay, un, hay, un, hay uno que tiene una porra y golpea al otro y decimos, uy, qué malo es, cuando decimos, somos niños, ¿no? Bueno, pues son ideologías muy sencillas, que, que nunca miran a, a, a, al, al detalle, nu, nunca van más allá, no se plantean, pero ¿cuál es la realidad que hay detrás de todo esto que aparentemente no? Uh -huh. eh, y hay una razón para eso y es, y es lo siguiente, nosotros, o sea, las sociedades de masas eh, nos obligan, los, los, las democracias de masas nos obligan a tener una opinión sobre absolutamente todo, tenemos que tener una opinión sobre el cambio climático, que es un tema extremadamente complejo eh, y te lo dicen los propios expertos. Tenemos que tener una opinión sobre los problemas vinculados a la inmigración. Tenemos que tener una opinión sobre eh, la deuda pública, sobre la regulación del mercado de trabajo. Resulta, o sea, preguntaros a vosotros mismos. Sobre cualquiera de estos temas seguro que tenéis una opinión. Porque es que el, el propio sistema democrático nos lo exige. Y sin embargo no tenemos ni el tiempo... Ni el interés, ni las ganas, ni los medios para estudiar cada una de esas cuestiones. Esto nos, nos pone en una situación eh, muy difícil. O sea, en el fondo tenemos que, que tener, tomar decisiones sobre. Y, ¿Y en este campo tú de quién eres? De este, no, del otro. De algún modo nos lo tienen que, que poner fácil. Y esa es la labor de los medios de comunicación, nos lo ponen muy fácil. No, mira, el, eh, hay un cambio climático causado por el hombre con consecuencias solamente negativas y, y que se soluciona de esta manera. Que, oye, podrías, bien podría ser esa la realidad. Yo no digo que no, pero te plantan un, un, un esquema mental muy sencillo que tú puedes asumir como cierto y con eso tiras de, y, y bueno, pues sales adelante. ¿no? Estamos, toda la sociedad está, está ávida de tener estas pequeñas ideologías, ¿no? estas pequeñas Ideas que nos permitan entender el mundo lo suficiente como para tener una conversación y seguir con tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, sin necesidad de ir más allá. ¿no? Uh -huh. Yo también creo que parte de lo que ganan ¿no? con toda la parte identitaria es que, que biológicamente hemos desarrollado para vivir en grupos. Eh, desde la muy temprana edad, desde los 1 o 2 años, a un niño le pones una camiseta azul y una amarilla y va a manifestar tendencias atractivas hacia su propio equipo y de rechazo hacia el otro, y en cierta manera a mí me parece el liberalismo un poco la mano que nos saca de eso, ¿no? lo que nos saca de la tribu y nos hace pensar de una manera más racional y, y, y entender instrumentos, ¿no? fuera ya de todo lo demás que da el liberalismo, me parece una de las aportaciones principales. Y, y, y, y en este momento de tanta polarización y de tanta... tanta política identitaria que juegan a un grupo contra otro, una manera de decidir, de trascenderlo, ¿no? Es casi mm. la única manera de, de trascenderlo. Pero te quiero hacer otra pregunta que me hacen aquí sí. porque es un tema que me ha dado mucho que pensar. Te voy a hacer la pregunta y te voy a decir por qué me ha dado mucho de pensar y luego tú me, me contestas como quieres, ¿vale? Nacho Martín Cifuentes en YouTube nos dice ¿qué ganan las grandes empresas acercándose a ese discurso y promoviéndolo? Y él nos dice necesidad o negocio. Y este es un tema que me da mucho que pensar, yo creo, eh, José Carlos, porque vengo de España y en España puede que tengamos la izquierda más anacrónica del continente, si no somos el top 1, estamos en el top 3 allí, ¿no? Eh, y es verdad que es la única sitio donde tenemos comunistas, que piensan que el comunismo es maravilloso, ¿no? O sea, en los otros sitios como que se modeló un poco la izquierda, eh, como había pasado en España en los años 80 y 90, me eso parecido, ¿no? Pero me da mucho que pensar porque como venimos de esta España en la que se demoniza al empresario, en la que... El empresario constantemente, yo siempre digo que es el tío Gilito, así de fácil de, de, de explicar, ¿no? Ese es el tacaño, el malo, el que exprime y explota a los, a los empleados, que son siempre todos maravillosos, buenísimos y sin pecado, ¿no? Eh, es otra vez este juego que tú estás diciendo de buenos y malos. Entonces, esto me da mucho de qué pensar y la razón que yo he llegado a esto, porque yo he trabajado en una gran empresa española y he conocido parte de la empresa que podía ser más liberal, pero una parte muy importante, muy progresista, es porque al final es una manera de cerrarse el negocio, ¿no? Si tú subes los impuestos, Exacto. si tú subes, eh, creas barreras de la entrada, lo que te cargas es a la pequeña competencia. Y, por ejemplo, estaba viendo un, un post en, en LinkedIn de, de Dani Fernández, que creo que le tenéis la semana que viene, le he visto, ¿no? Dani Fernández sí, tiene... Sí, en sí, el sí. fondo se ponía un post diciendo, Amazon, saca este post diciendo, uh, sí, nosotros defendemos... El salario mínimo interprofesional como una gran lucha por el empleado y demás. Y él dice, mentira, Amazon ya pagaba esto a sus empleados, la única razón con la que hace esto es para cargarse a la, a la competencia incipiente que no puede pagar eso todavía a sus empleados. Entonces, a mí siempre me ha parecido muy raro, ¿no? Porque uno, uno diría, ¿por qué el empresario que siempre está tan demonizado iba a estar unido a eso? Pero esa es un poco una de las conclusiones a las que he llegado yo, pero quería saber qué opinabas tú, o, o por supuesto que lo desarrolles más, que sabes mucho más de... Política económica que yo. Eh, mi idea es exactamente esa, Will. Eh, es, es interesante ver cómo eh, las grandes empresas abrazan ese tipo de movimientos, incluso lo, los lideran. Y, y uno desde fuera pues, se sorprende, pero, pero ¿por, qué, ¿por qué buscas estas regulaciones en el ámbito medioambiental si a tu empresa... Le, le, le va a suponer un mayor coste. Hay, hay una cosa que tenemos que entender y es que en general, en general, ¿eh? las grandes empresas suelen obtener más beneficios que, que las, eh, las pequeñas. Eh, pueden pagar mejores salarios, pueden eh, hacer una serie de cosas que económicamente no les hunde, al revés, les, les, les viene bien, si no, no lo harían pero que las pequeñas y medianas empresas no pueden asumir, ¿no? Por ejemplo, las, la, la típ lo típico en eso pasaba antes en España. Ahora ya, ya no pasa desde la última reforma laboral. Eh, las negociaciones de sueldos de sec por sectores se hacían por sectores, pues negociaban por un lado las grandes empresas, por otro lado los sindicatos, entonces llegaban a acuerdos, acuerdos que les venían bien a las grandes empresas, porque decían, bueno, yo impongo que todos mis, mis competidores tengan que asumir unos sueldos que ellos no pueden asumir o va a ser a costa de sus beneficios y, por tanto, a costa de su capacidad de crecimiento, mientras que yo estoy aquí y aquí estoy bien, ¿no? Bueno, pues ese mismo razonamiento se, se, se llevó a cabo con, en los años 80, 90 y demás con las regulaciones eh, medioambientales y ahora y lo veo, yo lo veo en España y ahora lo vemos con el tema del feminismo. O sea, eh, eh, la, la presidenta de un gran banco español, hablando de, de, de vamos, entendiéndose con el líder de Podemos, eh, eh, hablando de feminismo a los mismos términos. ¿Por qué? Porque eso al final desemboca en regulaciones que sí suponen unos costes para las grandes empresas, pero pues son costes que ellos pueden asumir pero ya las medianas y las pequeñas no, no, no pueden llegar ahí. Entonces, eh, en España eh, ocurre, y no es el único país, eh, pasa en muchos otros países, pasa en Alemania, pasa en otros países. Eh, o, ocurre que las, las grandes empresas están protegidas, protegidas por ese conjunto de regulaciones que para ellas supone un pequeño coste, pero para sus potenciales competidores que vienen desde atrás, pues son barreras. Que llegan a ser infractiables. Ok. Eh, a mí es que eso me parece, es un tema que es lo que decimos, ¿no? Que sorprende mucho a una persona de la calle que, que, no, que quizá no lo entiende. Pablo Choice es fantástico, ¿no? Eh, para dar mm. explicaciones. Eh, bueno, yo en, en principio tampoco, o sea... Estoy viendo aquí un par de preguntas que podrían ser interesantes también, pero creo que de ciertas maneras la hemos podido contestar, ¿no? Eh, bueno, uno de ellos, Nelson Quintanilla, me está preguntando si est Estados Unidos es el pionero en la implementación del salario mínimo por el movimiento progresista, es una pregunta. ¿no? O sea, ¿hasta qué punto pues mira, eh, te digo una cosa, es una pregunta muy interesante, yo escribí precisamente un artículo eh, hablando de este asunto, ¿no? Eh, si nos volvemos al, al origen de esta charla, que es el origen del movimiento eh, progresista en los Estados Unidos, bueno, el, eh, ese movimiento progresista estaba preocupado con la eugenesia, ¿no? con la mejora de la raza. Y estaba preocupado también por cuestiones de índole religiosa y política, es decir, eran años en los que venían eh, inmigrantes de Polonia, Italia, eh, Irlanda, Alemania, es decir, citos católicos. Y entonces el movimiento progresista está en, es, es el que favorece que se cierren las fronteras a la inmigración. También es el que favorece la eugenesia y entonces varios economistas de la época, pues richardelli o muchos otros, asumen la, el, el, el salario mínimo como una forma de dejar fuera precisamente a aquellos que por, porque acaban de llegar a los Estados Unidos, porque todavía no dominan el idioma, porque no tienen un, una formación necesaria por lo que sea, les interesa dejar fuera. Entonces, el salario mínimo no es más que eso. Es decir, yo pongo un nivel de salario, por debajo de ese nivel no te, no te permito trabajar. Y entonces se entendió, se concibió el salario mínimo como, como un mecanismo que precisamente favorecía eso, favorecía la eugenesia social, ¿no? Y es curioso como esta idea no ha desaparecido del todo y, de hecho, hay un artículo, eh, tú te acordarás, Will, de Dukakis, que fue candidato demócrata a, a, a las elecciones presidenciales. Pues este Dukakis tiene un artículo en el New, en el New York Times, ¿sí? en el año 96, creo recordar, en el que él proponía exactamente eso, es necesario imponer un salario mínimo, lo decía de una forma, digamos, escondida, pero por otro lado, bastante clara, para que expulsar a gente que es que no queremos que, que prospere en nuestro país. O sea que la pregunta está muy bien tirada. Uh -huh. Ok. Muy bien, José Carlos, pues por mi parte ya está. Tenía un par de preguntas más, pero a lo mejor la podemos discutir tomando una caña... Allí allí en Madrid en verano, espero. Muy bien, muy eso espero, eso espero. Muy bien, pues también quería dar las gracias a nuestra audiencia, a todos los que han participado y quería invitarles a seguir a seguirnos en nuestras redes, eh, arroba ufm.epri, tenemos una nueva web también para quien quiera visitarla y canal de Facebook para donde podéis ver y conocer los otros eventos y actividades que estamos haciendo. Así que por mi parte nada más, dar las gracias también a la facultad de nuevo y a la universidad por darnos este espacio y al equipo de New Media que siempre hace un trabajo fantástico ayudándonos con toda la realización. Así que por mi parte nada más, un fuerte abrazo José Carlos. Un abrazo Will, a ti y a todos vosotros. Muy bien, hasta luego. Antigua es un lugar y especial.